Primero vamos a abrir la cámara y vamos a tomar las fotografías a las hojas de la tarea. Tengamos cuidado de que entre toda la hoja, incluyendo el margen, que se vean los datos del alumno, el curso y el número de páginas. Recordemos también la iluminación y todos los consejos que vimos para tomar fotografías nítidas a la tarea. Es aconsejable sacar las fotografías en orden y teniendo cuidado de que siempre se vea el número de página en el margen, en la parte superior o en la parte inferior ahora vamos a ir a la aplicación Google Fotos para ver las fotografías que sacamos abrimos una imagen y acá arriba en el menú de los tres puntitos vamos a poder ver los detalles de cada fotografía este dato de acá es el tamaño que ocupa la fotografía en este caso 1,9 MB la calidad es de 9,6 megapíxeles y estas son las dimensiones de ancho y alto también medido en píxeles 2322 son la cantidad de píxeles de ancho y 4128 la cantidad de píxeles de alto para entenderlo de forma simple cada píxel es un puntito de un color que en conjunto entre todos los píxeles dan forma a la fotografía por eso cuando se hace un zoom excesivo en una fotografía y se llegan a ver estos puntitos que son los píxeles, se dice que la imagen se ve pixelada. Y acá tenemos la carpeta donde se ubica el archivo, ya sea en la memoria interna o en la tarjeta de memoria. Ahora vamos a elegir las fotos que vamos a enviar, vamos al icono de compartir y después elegimos la aplicación Gmail. Y acá estamos redactando un correo electrónico y podemos ver que están las cuatro fotos listas para ser enviadas. Acá donde dice para es donde va el destinatario, la dirección del correo de destino. Este lugar para completar donde dice asunto es muy importante porque es lo que identifica al correo electrónico y lo primero que va a ver el destinatario cuando reciba este correo. Por eso es muy importante no dejarlo vacío y colocar datos relevantes que ayuden a identificar de qué se trata el correo electrónico por ejemplo en nuestro caso qué número de tarea de qué escuela de qué curso de qué alumno etcétera este dato que está acá arriba es el correo electrónico del remitente es decir del autor del correo electrónico si yo estoy usando un correo electrónico prestado que no es mío no va a salir mi nombre entonces, en ese caso es muy importante aclarar el nombre del alumno en el asunto del correo electrónico. Esta parte donde dice redactar un correo es lo que se llama el cuerpo del mensaje. Y esto tampoco hay que dejarlo vacío. Veamos un ejemplo. En PARA ponemos el nombre del destinatario. En nuestro caso el nombre del profesor. Yo puedo poner mi propio correo electrónico porque también me puedo enviar un correo electrónico a mí mismo. Y eso, como veremos más adelante, lo podemos utilizar para hacer copias de seguridad de archivos nuestros. En el asunto, como ya dijimos, vamos a colocar datos relevantes para identificar fácilmente el correo y saber de qué se trata y para que no se pierda y se visualice fácilmente dentro de una gran cantidad de correos electrónicos que puede estar recibiendo el destinatario. Acá, en la parte donde dice redactar un correo, como ya habíamos dicho, es importante no dejarlo vacío y escribir un mensaje descriptivo del contenido y el motivo del correo electrónico. No importa ser reiterativo y colocar datos que ya pusimos en el asunto. Además, recordemos que el correo electrónico nace como una versión digital del correo postal. Por lo tanto, los mensajes suelen tener una estructura de carta. Es decir... Esto no se trata de un chat ni de mensajes cortos. Nos podemos explayar, podemos extendernos y escribir un texto bien elaborado, descriptivo, que aporte información, que sea fácil de entender y que no tenga errores, ni en la gramática, ni en la ortografía, ni en la información que se brinda. Además, al terminar, siempre corresponde firmar con nuestro nombre. Antes de enviarlo, podemos revisar si está todo correcto los datos que introduje el destinatario y los archivos adjuntos acá en el icono del clip tengo opciones para seguir adjuntando más archivos por último este icono es para enviar el correo electrónico lo toco simplemente y el correo se envía ahora vamos a ir al correo gmail y vamos a buscar la carpeta de correos enviados y acá vamos a encontrar el último correo que hemos enviado. Lo podemos abrir y tenemos una copia exacta de lo que recibe el remitente. Esta es otra de las ventajas del correo electrónico y es que podemos guardar un historial de la documentación que enviamos y también de la documentación que recibimos.